¡No! Se le cayó el celular. ¿Cómo le ha dado Eric? ¿Tanto tiempo? ¿Cuándo? Bien, todo tranquilo por acá. Debe ser como la 1 de la tarde y vamos subiendo a la parva. Hola chiquillos. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Todo bien? No, puede estar mal acá arriba. Yo estoy con cámara acá, que es lo que más me da problema. ¡Wow! Uh. <risa> Wow. Oh, esto se fue al carajo Pinchazo Perro delantera va flotando Le tengo demasiado cariño a estas llantas como para pegarle un llantazo Así que voy tranquilito Si alguien me está viendo el andar está diciendo ¡Qué weá! Me dio la bienvenida toque. Al toque Ah, tenéis caleta rim tape, dame un poco ¿Y vos más látex? ¡Bueno, acá! La maravilla. Wow. Es el látex con agua destilada estilar. Debería limpiar un poco más la llanta, pero. ¡No! Hay que estirarlo un poquito. Señores, muchísimas gracias. De nada, que ¿Tú que te pasaste? Bien. ¡Oh, ya! ¡Qué rico! Bueno, ya. ¡Bacán, chiquillos! chiquillo! Vale, chiquillos! ¡Bacán, arriba! a sí, bueno Racing! Ese que se ve allá es el chute del pre-ride del video pasado. Las cosas no han salido como esperábamos. Pinché la primera bajada. Logramos tubular, así que zafamos con ese problema Pero Eric pinchó su rueda trasera subiéndose al undergel Voy a hacer mi bajada de reconocimiento Ojalá alcancemos a hacer la comparación entre las dos bicicletas wow. uh. Atrepésimo Me raje entero. Me raje entero. Ah, ah, ah. Puta la weá me distraje, weón. Tengo que bajar el toque. Mierda. Estoy perdiendo presión, además. Oh, estoy cojo, estoy corto entero. Por la puta. Tengo piedra metida. Ah, ah, ah, ah. Uh. Oh. Ya no sé qué tanto pasó Sé que tengo que bajar Y que de nuevo no tengo aire Mierda oh. Oh, Estoy medio cojo Ok Hueso roto No lo creo Cadena afuera Vaya que sí Mierda oh. Estoy perdiendo aire adelante Ojalá el tubular lo arregle oh, No, perdí atrás Y perdí adelante, la maté La maté oh, yeah. No, apurarme no va a servir de nada oh. Esto... No se ve tan grave. No duelen los brazos, sí. No duelen todos los lugares donde me pegué, sí. Acá tengo un corte bueno. Está para punto. No está como para despegamento. Ok. Ah, sería todo por ahí. Moretón automático. Mierda, como me di, digo. Bueno. de caminar caleta mi cadera oh mierda ah, me hizo un hoyo en la cadera que está sangrando caleta oh que lata bueno ah. ya buscar la manera de bajar creo que para esta ocasión oh, está sangrando mucho ya cooperó llanta mover para abajo al ritmo que pueda oh, que dolor weón. Oh, no quiero que vean esto estoy más tranquilo pero estoy sangrando mucho oh. la Oh, fue un porrazo súper tonto, me las di de que conocía el circuito y no me los conozco tan bien Se me aparecieron las piedras y caché que no iba a poder hacer mucho Quiero llegar abajo rápido porque estoy sangrando alto. quiero ver qué es lo que voy a poder hacer con eso oh, Y no quiero destruir mi llanta No pedí que llamaran una camioneta porque no creo que valga la pena Creo que puedo llegar abajo solo pero siento la polera mojada ¡Ay, pues le llantazo, ¡Qué horror! Me voy a arrepentir de eso después. ¡Ah! mierda Oh, le ¡Ah! un ¡Ah! ya ya, filo, filo, que filo Oh, ese corte también va mal. Bueno, esta va a aparecer ER. Oh, loco, cada vez me puedo mover menos. Oh, no me puedo subir. Oh, qué error más tonto que cometí. Qué caro me está costando. Aunque creo que por suerte son por moretones y cortes que querían salar en un ratito. Oh, pero qué susto tuve. Alguna vez escuché oh, que cuando a los borrachos los atropella un auto, cachen el agua que les estoy contando. Cuando a un borracho los atropella un auto, por lo general no cachan mucho y están tan flácidos que... El cuerpo se adapta al pencazo, se adapta al porrazo, se adapta a todo. Creo que eso fue lo que hice hoy día, porque créanme, vi esas piedras, vi que estaba en el piso, dije, el dolor viene, y en el momento en que golpeé decidí ponerme blando, así que mi cuerpo de ver se han volteado para todos lados, y se apurrió, se... ¡Oh, qué dolor, hermano! Se apurrió, se, se cortó, pero no se quebró. Oh. Oh, estoy casi. Oh, ¿Entra bueno. auxilio? Abajo. ¿Abajo dónde? Está la carpa blanca. Ahí la tienda los La carpa blanca, la, la, la chiquitita. La chiquitita. Vale, gracias. Oh. Per perdió el aire, weón. ¿Te puedo dejar la bicicleta acá? Necesito ir a darme una herida, weón Ah, ¿te caíste? Me maté arriba, cacho ¿Eh? eh, oh, Lo va a Ya boté toda la sangre que a botar, si fue arriba ah. Ah. No, no sabéis lo que me pasó No, sacaste la puta, está claro Ah. ¿Te puedo llevar con algo? Eh... Oy, no bro. creo que mucho What? Cacho. No, sí sé, weón. Ah, oh, concha tu madre No, pero no está, no está sí, ¿Cómo estáis? Me salí de la se, línea y me per, morí Se perforó Ah, concha tu madre ¿Es tanto? Sí, pero bueno, no. no Es O sea, puntos, García pero no. no es tanto Después del gap hay una recta muy Chupiro. rápida tiene una metida para la derecha y sabes que no la vi. Pasaste con Pasé arriba toda la roca, la roca y, y rodé arriba la roca. Sácate la colera. ¿Me, me ayudáis? Sí, sácate la colera. Los brazos me duele caleta, lanza oh. ¡Oh! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Oh, weón! rodaste mucho. Me di... No, iba fuerte, ¿sabes ¿sí? qué? Dije calla. Va, aquí, aquí fui. Frené todo lo que pude, nada más que hacer, la tiré y unos camotes que yo dije... Voy a salir todo roto de acá. Si sí. en esta rodilla me duele algo, pero. Hoy rollera buena, un puro pelón. Me encanta. ¿Esto, es... ¿Esto, esto tiene algún costo? No. No? Vamos acá, va acá. ¿Cómo está yo? Bien. ¿Eh? No estoy agradecido, weón. No, sí, bueno. sí a ver, a ver. Perdón por cagar el día, loco. Ya te dije que tengo que ir temporada. Ah, tú Esto es para punto. Si, no, si sos para punto, sí, sí o sí. Este sí, sí o sí. Sí, sí o sí. ¿Tengo que partir para abajo? Sí, weón, bueno, sí. tengo que ir para abajo ah. todo, O la otra que chin látex, a ver si sella. Oye, por suerte tú volamos, porque las dos ruedas se fueron a piso. La delantera la pude salvar y la trasera me había pinchado ya de caleta. Aquí a Santa María compré seguro hace el año pasado. Lindo hoyo. Bacán, caro, se pasaron. Voy a descargar la camioneta a ver, Gracias, Eric. ¿Te podría pasar mi ticket? Que es de. Todo lleno de sangre, ¿Qué necesitas? Eh, abrir acá para sacar el ticket de prensa se lo... si, si se lo pasaría al arnaldo sería acá, dile que me saque la mierda gracias no este me lo vi y dije oh me hice un hoyo empecé a bajar miré de nuevo tenía todo lleno de sangre y dije oh me voy a sangrar acá arriba voy a perder un poco de sangre no es tan malo se renueva no sí <risa> sangre fresca con una herida como esta por ejemplo llega ahí hasta santiago entonces sí, de... sí, sí. O sea, esto es precaución nomás es que más que precaución, igual estamos haciendo tapón a la herida. Ya, está como la parte más rica de la ducha cuando te caí. <risa> oh. Me di, compadre. ¿Estás bien? Sí, dentro de todo. Ay, weón. Bueno. Ay, me mareé un poco. Sí, pues. ¿Ahora? Obvio que sí te ¿Y ¿Por, ¿Por qué eso? Porque ¿Por perdiste sangre, compadre. ¿Y por eso poquito? Sí, Y no fue tan poquito. Ah, mira, eh. si sí este me mareado Qué bueno que bajé rápido entonces. Estoy sí, mareadísimo. Sí. Como, siento como, como que me cambió la presión de los oídos. Sí, no, no. si te pusiste peli ahora. Oh. Pone el oxígeno. Sí, sí, sí. ¿Quiero agua? ¿Arnaldo tenía agua? Sí. El Pone la... oxígeno, patito. ¿Eso me debería traer de vuelta? Sí. Sí. Oh, como que empecé a entender lo que está pasando de nuevo. ¿Cachate? No si... Sí. Sí. Oh, ¿Me puedo llevar el tanque para manejar para abajo? ¿Qué pasó, Bochito? ¿Usted Me di. Me pedí una variada, güey. ¿Sí? sí. Manejo yo? Sí. ¿No le volvieron los colores al tiro? No, se pasó. En un ratito, si ¿qué pasó? Un minuto. come en en La avisamos a la Vale, ¿valvo? aquí te voy a buscar a la clínica después no de... No, no sé si la Vale está en el Kimay. Golpe fuerte, fuerte en la cabeza, no sentí nada. Sentí puro el golpe en el cuerpo. Loco, le azote al casco. ¿no? Es que eran rocas. Sí, ahí tiene un golpe fuerte. Oh, ¿Te acordáis que hablábamos recién que mi casco está intacto? ¿Te acordáis que hablábamos al principio del día que era este día era una mala idea? Oh, oh. Sí. No, fue súper No Me acaban de decir que te dio un y fue el porrazo más fuerte que han visto tú huevos. Oye, el oxígeno es pero así. Sí. Es como si estuvieras a nivel del mar. Chiquillos, se pasaron. Ahora sí saco el... oh. Señor Muchas gracias bien, Te pasaste cuídate, Compadre te pasaste Y cuídate mucho men Cuídate man. Tranquilito perro Puta no, Sorry por el no, conchazo nada, a Compadre Hoy oh, voy a sacar el agua verjan se escribe W E H R H A H N Maestro Eric y si se me apaga el tele, le meto el dedo en la haría para que le duela. Ay, lo peor es que esto está recién empezando, weón. Ah, no duele todo, loco. Fue un largo viaje. No me voy a dejar así, no me a seguir nada lo mismo. Ya llueve la puta. Estoy haciendo la camioneta y voy al toque. Estoy en el celular cualquier weón. Ay, weón, estoy más. Ah, estoy más que la mierda. Y te caíste fuerte, weón. Algo me caí, weón. Gracias, Eric, weón. ¿Urgencia? Por acá, venga. Gracias. Se supone que debería tener convenio. ¿Nunca había estado acá? No. Bonito. Oh, qué dolor. ¿Y aquí a qué sección vamos? ¿No le llegan mucho a del San Cristóbal? Sí. Esto es mi box. No puede grabar. ¿No? No. Nos no. oh, no, acaban de entregar noticias. Casi me fracturo la pelvis. Oh, qué suerte, man. No factura de <risa> <risa> eso. Se está fisurada, hay que no seguir fisurándola. parece que tengo un par de semanas sin bici. Estoy. esta es como la, la. parodia de Seth Bike has. <risa> se cayó hace tres días así. Ah, de nah. YouTube. No. El otro loco. El otro loco. ¿Y ¿Y la muñeca el radio. ¿Hora de qué es, Eric? De cerrar el hoyo. No sigamos con la talla mejor. No. ¡Oye! Hola, Berjan, te están cerrando el hoyo. <risa> <risa> más reggaetón clásico, Berjan. Llevamos cuatro días esperando a Berjan en cirugía. Aparentemente le han tapado más hoyos que el que se hizo en la barba. Y tenemos para uno... 8 o 7 días más esperando sigue sí, entrando y saliendo gente del pabellón de Merham probablemente la cirugía de cambio sexo está resultando más compleja y podremos salir de la clínica con dirección a la casa a comer si ese si es ascensor se vuelve a abrir una vez más salimos del pabellón a Ten... 9 de la noche, 5 horas después uh, llegamos como a las 4 y son las 9, 9 y 4 tengo una... Delvis fisurada Pero no pasó a mayores eh, Suturado por todas partes El porrazo El porrazo no fue menor Y ahora vamos no de vuelta a la casa Tengo que revisar esa snap Puede estar abollada entera Voy a cambiar esta weá Está pegada en sangre esta weá Encuentro una ridícula, es que no se puede manejar sin polera buen. Si voy sin polera, weón. Ah, aquí está la GoPro Vamos a revisar las tomas. Acá viene. Oh, wow. A ver a verlo. Oh, oh, oh de tu madre, weón. Concha de tu madre. Me cachó todavía la cadera. No. Famoro oh, sufriendo bajo oh. esta mano la que oh, oh, oh, es tengo. Ese grito horrible, weón. La... Oh, ese grito horrible, weón. Ese grito fue el de la cadera. <risa> Ahora que te veo al lado mío y estáis viendo, igual me da risa, ¿eh? Porque sé que estoy viendo. Oh. Pero la wea es horrible, weón. Horrible, weón. Ay, bueno. Ay, el porrazo feo. el porrazo feo arriba, pura piedra, loco. Ah, 179. Sí, sí, sí. Acabo de llegar a mi casa, son las 1 de la mañana. Traté de pasar a comprar los remedios que necesitaba y los antibióticos a una farmacia. Esperé media hora para que me atendieran y me dijeran que no tenían el antibiótico. Estoy mirando la SNAP. <risa> La snap que hoy día le tocó duro y estoy bastante impresionado de todo lo que he podido ver Ese raspón es el más grande en el marco Ese raspón es el más grande en el manubrio Las barras no tienen nada Las botellas tampoco Le a sacar un poco de aire Y tengo la, la tapa en el bolsillo El dropper oh mañana el dropper estaba funcionando extraño el asiento lo golpeé o sea, la roca golpearon el asiento y está apuntando hacia el costado le hice un par de ciclos y mejoró no sé cómo va a estar ahora oh, parece casi nuevo estaba saliendo cuando subía la rueda trasera desgraciadamente sufrió harto maltrato el neumático está lleno de látex que intentó parchar algo. Ya vi el video, es terrible. Uh, no sé qué estaba pensando sinceramente. Y ahí hay un llantazo. El otro estaba cerca. Ahí está el otro llantazo, ese es más feo. Aún así, con el sonido que escuché y la rueda reventándose inmediatamente, esta bicicleta rodó arriba de las piedras sin una mala cara. Ay, oh, ya no sé qué hago despierto hasta ahora, así que me voy a ir a acostar, voy a descansar, a reposar, porque estoy todo cortado. Todo me regentero. Eso es lo que hay dentro de mí.